He estado probando los gestores de ventana tipo mosaico como i3 y bspwm, pero aún no me acostumbro del todo, aún me sigue faltando algo. Hice esta combinación. Junté el escritorio LXQT con el gestor de ventanas i3. Ya sé que se ve algo extraño aquí abajo de la pantalla con las dos barras de estado. La de arriba sería la barra de i3 y la de abajo sería la barra o el panel de LXQT. Creo que algunas cosas no funcionan muy bien, o no funcionan en la forma correcta, pero al menos ya no me siento tan perdido, pues ya tengo un menú, el menú de aplicaciones típico. Puedo seguir con esta configuración mientras me acostumbro, o me adapto a i3. Si a alguno le sirve esta extraña combinación, en la descripción dejo un procedimiento corto de cómo hice este engendro.